E informarles que nos hemos reunido con la dirigencia de la UPEA, eh, básicamente hemos tratado el tema eh, del, del, de las auditorías en base al, al, al requerimiento que ellos tenían, nosotros hemos mantenido la posición de que cualquier debate en el tema económico tenía que ser previa una auditoría, hemos debatido eh, sobre este tema. Nosotros les hemos mostrado las auditorías que ha hecho la Contraloría General del Estado, les hemos expresado nuestras preocupaciones respecto a estas auditorías que tenemos, por ejemplo, del año 2014, donde entre las muchas auditorías que son casi como 21, perdón, como 35 eh, eh, observaciones que tiene la Contraloría, que entre esas está, por ejemplo, eh, Fondos en Avance Desembolsados Sin Descargos, recaudación en efectivo por la venta de valores que se han utilizado en gastos varios, anticipos otorgados en bienes y servicios que no fueron recuperados, inadecuada apropiación contable de operaciones registradas, incorrecto devengamiento de obras y supervisiones contratadas, deficiencia en ejecución de obras, files sin evidencia documental de la otorgación de becas, comprobantes de contabilidad sin suficiente respaldo y sin firma, entre otras que estas son las más importantes. Nosotros les hemos hecho conocer todas estas auditorías. Eh, se ha debatido sobre este tema. Nosotros hemos quedado que vamos a seguir eh, eh, en el diálogo, pero toda, todo debate en el ámbito económico tiene que ser con auditorías porque nos preocupa todas estas... Estas eh, observaciones que ha tenido la Contraloría en el año 2014, y muchas de estas todavía no han sido subsanadas. Eh, tenemos que ver cómo, qué, qué pasa con, con las gestiones 2015, 2016, 2017. Y en base a eso es que nosotros eh, pues seguiríamos eh, negociando, toda vez que, eh, en, en la medida que vemos las auditorías internas que ellos tienen, más estas. Eh, auditorías que ha hecho la Contraloría, cada vez eh, hay mayores observaciones a la gestión administrativa de la OPEA. Por ello es que eh, nosotros hemos eh, eh, pedido un cuarto intermedio. Mañana nos volveríamos a reunir con ellos eh, justamente para analizar todo este tema de las cuentas y de las eh, auditorías que deberíamos nosotros realizar a la, a la Universidad. Un tema que hay que resaltar es que, que ellos están abiertos a este. A, este, a estas auditorías y nosotros les hemos tomado la palabra porque creemos que en, la en, en, en el uso transparente de fondos y en la auditoría de del uso de, de, de, de las subvenciones que se le ha ido otorgando a la universidad, está la salida a este conflicto. Nuevamente, nosotros les hemos recalcado que cualquier debate en el, desde el punto económico va a ir necesariamente por un tema de realizar las auditorías a, a, a la gestión de la UPA. Bueno, en realidad como nosotros lo habíamos manifestado en la carta que les hemos enviado, el tema de la ley, de la modificación a la ley 195, está fuera de debate. Nosotros ya les hemos mostrado en qué está destinado estos recursos eh, y nosotros no podemos afectar a otros sectores para eh, cumplir con este requisito. Nosotros como gobierno hemos hecho todos los eh, esfuerzos, les hemos asignado una, eh, una, una subvención de 70 millones adicionales que, que se va a ir repitiendo año a año porque ya es una subvención, es un monto que se adiciona a su subvención ordinaria y es, hemos buscado otras fuentes que de, de ingresos que tiene el Tesoro. Pero el tema de la coparticipación tributaria, nosotros ya les hemos anunciado en la carta misma, les hemos vuelto a decir en, en la reunión de día a día, y hemos manifestado que eso no lo vamos a poder eh, tocar porque eh, eso implicaría que tengamos que afectar a otros sectores. Por eso es mismo es que ni siquiera los, eh, los eh, presidentes de las cámaras han sido invitados a esta reunión. ¿no? La universidad. ¿Ustedes han, han dado propuestas? No, nosotros lo que... el, el, el debate de hoy ha sido justamente el, el determinar las auditorías en, en, en la universidad. Eh, en la medida que ellos acepten que, cosa, que están predispuestos a ejercer o hacer las auditorías necesarias a las últimas gestiones, nosotros vamos a entrar en un debate económico y eso es lo que se les ha manifestado, eh, que las auditorías son un requisito para que nosotros que sigamos asignando recursos a la universidad. ¿no? ¿A qué hora se reanudaría mañana? Bueno, de... mañana nosotros hemos quedado que lo vamos a hacer eh, en, en la tarde, eh, a partir de mediodía. Nosotros estamos eh, tenemos con los ministros cada uno que atender también las eh, nuestras labores eh, cotidianas y en función de eso vamos a confirmar la hora que va a ser después de mediodía. ¿no? Ministro, ¿se puede subir estos 70 millones en base a la transparencia de, estas auditorías a partir de... Bueno, en realidad, nosotros estamos abiertos a cualquier debate económico. Todo va a estar en función de estas auditorías y de la demostración de ellos de los recursos que necesitan o de las necesidades que tiene la universidad. Eh, ellos nos han presentado hoy un, un presupuesto que es el mismo que lo habían presentado en las reuniones de, de, la, de las universidades y nosotros también vamos a hacer el análisis de, de, de, la, de, la, de, la, de la racionalización del... De de, de, de este gasto o de, de estas, estos requerimientos. Eh, nosotros como obligación constitucional tenemos, que, tenemos que, que garantizar el funcionamiento de las universidades y garantizamos nuevamente el, el, el funcionamiento de la Universidad del Alto, pero nuevamente lo que, la responsabilidad que nosotros tenemos es que, que estos recursos se usen de manera transparente, por eso es que somos muy taxativos en este, en este, en este tema. Y más aún cuando empezamos a ver este tipo de auditorías que, que se ha hecho la Contraloría o sus propias auditorías internas que ellos han tenido, donde demuestran eh, que, que sus números no son confiables o que tienen varias eh, operaciones que no, no, no condicen con lo que se está haciendo, aún en el, hasta en el tema de la asignación de becas que tiene la propia universidad. no Bueno, en realidad ese es un tema que... Nosotros le hemos puesto como condición cualquier reunión que nosotros tengamos con la universidad tiene que ser sin presiones, eh, vale decir que, que ellos eh, eh, han, han eh, suspendido sus medidas de, de, de presión estos días, por eso es que nosotros hemos accedido a, este, a, este, a esta reunión. En, en, en la carta que ellos nos mandaban nos daban 72 horas para que empecemos la, las reuniones, el diálogo ha sido instalado hoy día a las 3 de la tarde como ustedes son testigos. Y si ellos deciden ir por, el, por una movilización o por nuevamente medidas de presión, bueno, nosotros también tendremos que, que tomar medidas y por ahí suspender estas reuniones, ¿no? Pero en este día hace un momento el director, ha señalado que se han cumplido las 72 horas y que mañana podrían iniciar las conversaciones. Si en caso sucede eso, el gobierno no debería hacer el diálogo. Las 72 horas, como les decía, era para iniciar el diálogo. Nosotros hemos iniciado el diálogo. Si ellos vuelven a, a, a las medidas de presión, bueno, nosotros vamos a tener que lamentar y tomar también la decisión de no seguir con esta este diálogo. ¿no? Gracias. Sí, el tema de los alcances a los que han llegado justamente dentro de esta reunión. Entre estos se ha tocado el tema de las auditorías. El ministro lo ha señalado que cualquiera eh, debate se va a llevar adelante previa auditoría asimismo ha señalado que eh, se habrían mostrado las auditorías que se hubieran realizado con la contraloría y bueno han expresado su preocupación esta cartera ya que se ha dado a conocer eh, que una auditoría de 2014 eh, da cuenta que existen eh, 35 observaciones eh, dentro de esta auditoría que se ha realizado y lo que ha señalado el ministro es que en caso de que esta eh, eh, la UPEA se movilice nuevamente el día de mañana, como ya la había antelado de la rectora hace unos minutos atrás no podría llevarse adelante lo que es este diálogo eh, como ya se había anunciado que ha entrado a un cuarto intermedio, sin embargo estamos a la espera justamente de que cerca del mediodía, el día de mañana, el gobierno nuevamente con los eh, cuatro, tres ministros y el viceministro retomen el diálogo con la UPEA, caso contrario y, y si existen movilizaciones podría no llevarse la misma este ha sido hace unos minutos atrás las declaraciones del ministro justamente de Economía, Mario Guillén, quien ha encabezado esta reunión. Estamos a la espera de que de mañana se vuelva a retomar este diálogo o como lo señalamos, en caso de movilizaciones no se va a llevar adelante nada. Estas son las informaciones.